a los antiguos no matarás y el que mates será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que compadecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la genema del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti. Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. Mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. ¿Habéis oído, ¿Habéis oído que se dijo? No cometerás adulterio, pero yo os digo... Todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo; más te vale perder un miembro que ser echado entero a la hiena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la ajena se dijo el que se repudie a su mujer que le dé acta de repudio pero yo os digo que si uno repudia a su mujer no hablo de unión ilegítima la induce a cometer adulterio y el que se casa con la repudiada comete adulterio también habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey, ni juréis por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello, pues que vuestro hablar sea así, sí, sí, no, no, lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. this me